Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Álvarez, eh, soy de Bogotá y vivo acá en Bogotá. ¿A qué me dedico yo? Yo estudio Comunicación Social y Periodismo y estoy en séptimo semestre.